Los libros de terror, al igual que las películas, toman como referente la vida cotidiana. Crean un mundo que se parece en todos los detalles al que estás habitando en este momento. Un mundo creíble. Sin embargo, este mundo es de alguna manera invadido por algún acontecimiento sobrenatural. Fantasmas, espíritus, demonios, vampiros, hombres-lobos, zombies, muertos vivientes... vienen a romper con ese efecto de realidad. Los vampiros vienen buscando la sangre de Mina, la mujer amada. Los fantasmas usurpan nuestras casas o poseen nuestros cuerpos. El diablo, al igual que los muertos vivientes, quiere nuestra alma. Algo procedente del más allá transforma el mundo motivando un camino de búsqueda. La curiosidad o necesidad de encontrar respuestas moverá a nuestros personajes por lugares siniestros. El ser humano debe emprender un camino hacia el conocimiento, hacia la verdad. Aquella verdad que le podrá dar las respuestas necesarias. Páginas de la Biblia, a miles. Toda la pared está muy, hasta las ventanas. Y serán la metafísica, la teología o la religión las encargadas de darnos las respuestas. De esta manera, los acontecimientos sobrenaturales casi siempre quedan explicados y asociados a las fuerzas del mal. Un mal externo al hombre y ajeno a su mundo cotidiano, que pocas veces explica el porqué de su invasión.